Hey, bienvenidos a classy, mes Yo soy Classy. Bueno, una clase muy cansada. Ya llegué del trabajo. Son como las 7 de la noche. Ahora no estoy segura. Me voy a quitar todo el producto que tengo en las cejas porque quiero probar con ustedes tres productos que acabo de comprar en el supermercado que son especiales para las cejas. Son de la marca 100 No sé en qué otros países esté esta marca. Espero que que esté por todas partes, pude haberlo googleado antes de hacer el video pero ya lo compré así que iba a hacer el video de todas formas sea que vivas aquí en Alemania o que esta marca esté en tu país quédate para ver si funcionan bien vamos a hacer una pruebita primero con este gel para cejas que es como quien dice una máscara en vez de para pestañas para cejas es ínfimamente pequeño el cepillito yo nunca he usado este tipo de productos no sé qué esperar pero sí lo había visto en internet uh, fíjense sí que pinta porque ahí me ensució o sea que hay que tener un poquito de cuidado al aplicarlo porque ensucia un poquito, lo cual quiere decir que sí va a rellenarte la ceja un poco con color se borró fácil el sucio. Y me voy a poner otra capita, pero no se ve nada mal. Fíjense la diferencia entre las dos cejas, ya. Voy a poner otro poquitín. Porque, como que me está gustando esto. Y no es un producto tolloso para nada. ¡Wow! No sé por qué nunca había comprado un gel para ceja, así en forma de máscara para ceja. Es una diferencia bastante grande del lado sin producto y del lado con producto. Y me costó tan solo un minutito. O sea que hasta ahora, visto bueno, este producto es un producto clásico. Voy a ahorrar muchísimo tiempo con este producto. Me encanta, fue súper rápido. Wow, entonces vámonos ahora con este lápiz para cejas, es cremoso, no es muy seco, había usado uno idéntico a este pero de Kiko Milano y lo único que me molestaba de ese producto es que era un poco seco y tenía que hacer fuerza para pintarme las cejas, con este no está pasando eso, no tengo que hacer nada de presión Inmediatamente va sombreando. ¿No? Eso está bien fuerte. Ahora tomo el cepillo y lo suavizo. Algo que yo siempre hago cuando termino de maquillar la ceja. La limpio, limpio los bordes con un poquito de concealer y una brochita plana. Y es lo que voy a hacer ahora. Ya limpié la ceja, ahí está, y está muy chulita. Me dio un poquito, no de trabajo, pero me costó un poquito más de tiempo que con mi, típica, mi típico pincel y, y pomada para cejas, que es lo que últimamente uso diario. Pero supongo que es un asunto de costumbre. Si tú acostumbras a pintarte las cejas con un lápiz de ceja, este es uno bastante bueno es muy cremoso la aplicación fue cómoda el color me gusta porque no es un marrón así como chocolate rojizo sino ni tampoco es gris es como un, es un marrón como que que pasa bien para pelo negro porque también se ve como negro pero sin ser negro me entiendes y ahora el otro producto el que voy a usar de este lado es una pomada para cejas que es a lo que yo estoy acostumbrada a usar diario no esta marca nunca lo he probado sino otras marcas miren qué bonito el empaque es pequeñito porque aquí hay algo Sí, trae un pincel es un poco durito lo cual es bueno no lo voy a usar bueno lo voy a usar para un swatch solamente uh, es muy cremoso es cremoso es muy cremoso me gusta el color no es muy fuerte es un color bonito también voy a hacer swatches ahora de lápiz también para comparar este lápiz muy bonito espero que la cámara esté bien enfocada ahí están los tres bueno ahora voy a tomar mi brocha acostumbrada esta es de wayne Goss y es la brocha número 21 la brocha de cejas de wayne Goss. un trazo muy bonito la consistencia la siento idéntica a mi pomada de cejas de Make of Revolution que es uno de los que uso así a diario pero más pesada que mi pomada de cejas de ELF que duré muchísimo tiempo usándola es también muy buena también económica pero es como más transparentosa la de ELF esta es más pesada, más, más densa me gusta mucho deja mucho producto pinta muy bien pinta mucho a mí me gustan las cejas así bien bien oscuras y pintaditas si te gustan las cejas como que se vean más transparentitas o sea un, más, un sombreadito digamos entonces te recomiendo el primer producto que usamos este el, la máscara de cejas Recuerden que de este lado todavía no me he limpiado. La diferencia grande se ve cuando uno se la limpia con el concealer. Recuerden que de este lado se veía un poquito messy y luego me la limpié y miren qué nítida. Ahora me la voy a limpiar. Como ven, cuando te has pintado las cejas, si, si la notas como muy gruesa, te la puedes afinar un poco con el concealer, con la limpieza, ¿no? yo me así un poquito está muy gruesa aquí no pasa nada con concealer y una brocha que sea adecuada una brocha así para productos en crema una brocha que se deje aplanar yo la aprieto así la plano todo se puede limpiar y corregir normalmente me la cepillo me la debí cepillar antes de limpiármela porque los productos así cremosos se pueden empegotar un poquito y con el cepillado se va a ver más sombreadito, y menos empegotado. ¿Qué dicen ustedes? Independientemente de que usualmente prefiero la pomada con la brochita, viéndolo uno al lado del otro, este lado se ve mucho mejor. Estoy sorprendida de mí misma, pero sí me gusta más este lado. Y ahora encima de los dos lados me voy a agregar el gel para cejas, que se supone que también va a agregar un poquito de firmeza y va a rellenar ya ahora los pelitos para que se acabe de ver mucho mejor todo sí creo que le agregó un tonito más de oscuridad En resumen, yo voy a decir que mi producto número uno favorito fue este. Este me sorprendió muchísimo. Una máscara para cejas sin tener que delinearse, sin tener que ponerse más y más cosas. Al final del maquillaje fue, fue, fue, fue un sombreadito, lista. Me encantó y creo que lo voy a estar usando diario. Y de estos dos, este es más cómodo de aplicar para mí porque estoy acostumbrada, pero este se ve mejor al final. Este es el que mejor se ve de los tres el lápiz es un lápiz muy cremoso con una cobertura muy agradable porque no es como no es empegotada ni pesada pero deja un sombreado bien nítido. Me gusta mucho el resultado final de este lápiz. En conclusión los tres productos de 100 para cejas son productos clásicos. la marca 100. Va a estar en mi lupa y la voy a chequear la próxima vez que vaya al supermercado porque tienen sombra para ojos, tienen bronzers. No sé qué más tienen, pero esas dos cosas sí que las vi, que no compré. Espero que te haya encantado y servido de algo este video. Y si es así, regálame un like y suscríbete a mes y te veo prontito. Chao.